Para trabajar con el editor de vídeo de 1,2,3 apps, hago clic en ese enlace y pulso crear proyecto. Lo primero que tengo que hacer es elegir el, el tamaño que tendrá mi vídeo final. Habitualmente para una pantalla o un monitor interactivo el tamaño debería de ser de 16 novenos. 9-16 agos sería para hacer un vídeo en vertical, 1-1 a 1 sería para un vídeo cuadrado tipo Instagram, pero si esto, el 16 novenos es el más habitual. Una vez seleccionado el tamaño del lienzo, selecciono los archivos que quiero utilizar. Puedo utilizar archivos de vídeo, y también podría añadir archivos de audio. Como se puede ver, de manera automática el programa ha colocado esos vídeos y ese archivo de audio en la línea de tiempo. Para poder verlo utilizo el zoom y ampliar el tamaño, reducir la distancia a la que Veo estos vídeos y este archivo de audio. Podría cambiar también la duración, por ejemplo, de ese archivo de audio o de los vídeos. Puedo silenciar los vídeos si lo que contienen es ruido y es algo que no me, que me molesta. De ese modo. Escucharé únicamente desde el principio la música. Seleccionando cualquiera de los vídeos, puedo ver sus características. Podría ajustar el tamaño de, de ese vídeo o ¿no? que llene todo el espacio del, del lienzo. Podría cambiar la escala sea más o menos grande, ocupe más o menos espacio, podría girarlo, cambiar la velocidad de reproducción para que fuera más, más rápido o más lento, o cambiar cambiar también su opacidad para que sea más o menos transparente, incluso podría girarlo horizontalmente o verticalmente otra pestaña que me permite ver las características de este audio. Podría bajar el volumen o separar el audio de tal manera que ahora tendría en una pista separada ese audio extraído del propio vídeo. En cualquier momento puedo cambiar el orden en los elementos de los vídeos para que comience con uno o como hemos indicado antes, también puedo cambiar la duración de los mismos simplemente arrastrando el final. Puedo añadir texto, una vez escrito puedo desplazar la caja, puedo cambiar el tipo de letra, la posición en la que se encuentra con respecto a la caja y el color. Puedes añadir una grabación de cámara con o sin micro y también una grabación de pantalla de tu equipo. Finalmente para guardar debes pulsar el botón guardar e indicar en qué resolución deseas descargar el vídeo. Finalmente debes pulsar guardar para descargarlo.